Sepa toda la humanidad que en el plato de los orientales hemos roto con equidad la cadena de los males. Conocido, admiro a Artigas como al mejor, porque en los años que he vivido aprendí a seguirlo con fervor. Cantamos a la libertad, desde hoy no seremos vallazos, de la española potestad ya somos hombres soberanos.